El estudio se titula "Insuficiencia pancreática exocrina y estudio nutricional en pacientes con pancreatitis crónica: resultados preliminares de un estudio prospectivo". La insuficiencia pancreática exocrina es una complicación frecuente de la pancreatitis crónica. Eh, la IP se asocia a la digestión de grasas, de forma que podemos encontrar niveles disminuidos de vitaminas liposolubles, de B12 y pérdida de peso en estos pacientes. Actualmente existen es pocos trabajos publicados en donde se evalúa el estado nutricional en pacientes con pancreatitis crónica según la presencia o no de insuficiencia pancreática exocrina. El objetivo de este estudio es valorar el estado nutricional en pacientes con pancreatitis crónica según la presencia o no de hígado. ¿Qué materiales y métodos hemos utilizado? Es un estudio prospectivo en donde se evalúan pacientes con pancreatitis crónica con cambios morfológicos, llámese calcificantes o por dilatación de virus, en la consulta de nuestro hospital. También a estos pacientes se les realiza un estudio nutricional bajo la, bajo la dirección de la unidad de nutrición, en donde se realizan impedanciometrías, desintometrías, analíticas sanguíneas y estudio antropométrico. ¿Qué resultados arrojó nuestro estudio? En total tenemos 43 pacientes, en donde el 90% de ellos fueron varones. La edad media fue de 59, más o menos 9 años. La etiología más frecuente fue la alcohólica, presentándose en un 67% de los pacientes. Presentaron IPE, alrededor del 39% de ellos, y pancreatitis crónica calcificante, el 90% de ellos. Padeciendo de diabetes mellitus, causada por la pancreatitis crónica, el 65% de ellos. Graficando un poco los resultados, evidenciamos que los niveles de vitamina A, no observamos diferencias estadísticamente significativas, lo que, lo que nos dice que en este caso la presencia de insuficiencia pancreática exocrina o no no afecta este tipo de vitaminas. Pero a diferencia de la vitamina A, en cuanto a la vitamina E, sí que observamos que son pacientes en donde vemos menores niveles de esta vitamina, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Ya hablando un poco eh, en cuanto al peso y al estado nutricional propiamente dicho del paciente, evidenciamos que el índice de masa corporal sí que es más bajo en pacientes con insuficiencia pancrática exocrina, siendo sí es estadísticamente significativo este resultado. Y ya mirando un poco el índice de masa grasa y masa magra, evidenciamos que los pacientes con insuficiencia pancrática exocrina presentan menores de niveles de masa magra y mayores niveles de masa grasa, siendo también estos resultados estadísticamente significativos. En cuanto a los resultados de la desintometría, vemos que los pacientes con IP eh, tienen mayores niveles de osteopenia, no queriendo decir esto que en general los pacientes con pancreatitis crónica no la presenten. Podemos concluir que los pacientes con IP tienen un menor porcentaje de, grasa de, masa, de masa magra y mayor porcentaje de masa grasa. También evidenciamos que los niveles de vitamina E son más bajos e igual que los, nive los niveles de vitamina D. Y los pacientes también con pancreatitis crónica en general presentan mayores niveles de osteopenia siendo un poco más relevante en aquellos pacientes que presenten insuficiencia pancrática exocrina.